Todo bien. Muy bien. Bueno, pues eh, yo soy Ignacio García, estoy aquí para el blog elbichologo.com y tengo el honor de, de tener hoy en esta entrevista, que además sirve para inaugurar el blog, a Luis Miguel Domínguez Mencía. Eh, Luis Miguel, eh, solo agradecerte que estés aquí. Eh, creo que tu testimonio y todo lo que nos puedas contar va a ser muy útil para todos estos chavales que pueden estar leyendo el blog, que, son, que están haciendo la carrera o que... Acaba de terminar la carrera claro. de biólogo, así que muchas gracias por tu colaboración y cuando quieras pues empezamos A ver. Pues muchas gracias, uh -huh. empezamos empezamos cuando tú quieras Nacho Perfecto. De acuerdo, pues eh, tú no eres biólogo pero sin embargo eres un claro referente en el mundo de la depuración y la naturaleza ¿Tú crees que en España hay mucha titulitis? Sí, hay demasiada titulitis, eh, yo creo que se le ha prestado mucha atención al título y se ha olvidado quizá la, la esencia, el contenido, ¿no? Y creo que hay que volver a un nuevo tiempo, un tiempo donde la meritocracia de Platón se imponga, ¿no? A veces, en ocasiones, una persona es autodidacta, no tiene títulos, pero en cambio ha empleado una vida entera a estudiar algo y hay magníficos especialistas. Todos conocemos muchos casos de gente que sabe muchísimo. Y más, te voy a decir una cosa: en una materia tan importante como es la biología, el estudio de la vida, ¿no? donde la ecología, que parece que es una cosa que anda por ahí, colateral y alejada de la biología, no lo es. Quizá esa mirada holística, sobre todo, eh, la proporciona a veces en ocasiones alguien sin un título, fíjate. Pero en todo caso, bienvenido sea, ojalá yo fuera catedrático, ahora mismo doctor en ciencias biológicas, no me encantaría, sería maravilloso. no Lo que pasa es que era un vago para el tema de la <risa> universidad y tal... ...y reconozco el gran esfuerzo que supone el estudio... ...y yo en ese momento no lo tenía, decidí tirarme a la vida... ...y viajar por el mundo, ¿no? Y, y, y, hasta ahí, y, y eso me ha llevado a, a ser lo que soy hoy en día, ¿no? Nada más, ¿no? Sí, no, además yo también en ese aspecto estoy de acuerdo... ...porque también he conocido a, a grandes conocedores de la naturaleza... ...y que no tenían una formación eh, biológica a nivel eh, universitario y demás... Y, ...y nos daban clases a, a cualquiera de nosotros... Que, ...que hemos estudiado la carrera. Eh, bueno, pero aún así tú obtuviste dos veces... ...el tesis de honor en el premio Príncipe de Asturias... ...de jóvenes investigadores... ...así como una larga lista de premios por todos tus documentales. ¿Tú crees que en España está suficientemente reconocida... ...la labor de científicos y divulgadores... ...o es algo más bien de tipo mediático? Yo creo que no. Yo creo que no está para nada reconocida esa labor. No está reconocido un montón de cosas. O sea, precisamente yo creo que la gran crisis actual de España... Es un problema de autoestima, autoestima como país y autoestima como los ciudadanos que componemos ese país, mirados, observados por el Estado, por el gobierno, por las autoridades, como bueno, como gente que anda por ahí, ¿no? como consumidores y no como ciudadanos, con la C de consumidores y no la C de ciudadanos. Yo creo que la ciencia no está realmente reconocida. Esto no es solamente un hecho que pueda uno observar desde el ángulo subjetivo. No hay nada más que ver, por ejemplo, eh, pues cómo están exactamente los presupuestos en estos momentos, no de cara a la ciencia. ¿no? Eh, yo decía hoy en un Twitter, decía, el bolígrafo del gobierno, más que pintar, mancha. ¿no? Y tengo la sensación de que más que cortar presupuestos están amputando, amputando cosas que son esenciales para la sociedad, para un país que está en un momento esencial, que es el de encontrar el modelo. O sea, estamos buscando un modelo. Ya no estamos jugando solamente a la cuestión sectorial de a ver por dónde está el dinerito, sino el modelo de país que queremos. ¿no? Y para eso la función de la ciencia, de la tecnología, de la investigación, del I más D más I, es esencial y fundamental. No hay un reconocimiento, más allá de los premios que todos conocemos, Príncipe de Asturias y demás. Bueno, En aquellos tiempos, fíjate, en aquellos tiempos en los que yo conseguí esos dos accesos de honor, estamos hablando de que el premio Príncipe de Asturias tenía una versión para jóvenes investigadores. Fíjate, ¿no? Y bueno, pues, Jolín, no hace falta que te diga la emoción y la ilusión que le hizo a una persona como yo desde un barrio obrero de Madrid, Vallecas, ¿no? Eh, pues el recibir de manos del príncipe, que era un chavalito, era más pequeñito que yo, era un chaval, pues recibir ese premio que en el fondo era combustible para poder seguir, ¿no? Pero no hay un reconocimiento, este país trata muy mal, no solo a los científicos, también por el otro lado a los artistas, pues claro que sí, les siguen llamando titiriteros, ¿no? Parece que los actores, las actrices, los directores de teatro, los directores de cine, siguen estando como en una especie de trinchera complicada, ¿no? Creo que este país se porta mal, realmente, sí. Ah, muy de acuerdo, muy de acuerdo. La verdad es que en estas épocas de crisis hemos visto, especialmente en el caso de ciencia, ¿no? pero también en, en temas de eh, sanidad, educación, unos recortes que para nada están justificados. Bueno, te, te quería preguntar, sobre todo ya que tú tienes más experiencia que yo, aunque sea por edad, si ¿sí has visto alguna evolución en, el, en cómo el gobierno y la sociedad eh, ven a la ciencia y la naturaleza. Han prestado más atención, se presta menos atención todavía, Hombre, indudablemente las cosas han cambiado desde que, por ejemplo, yo vine, vine al mundo, ¿no? Eh, por un lado han cambiado en el sentido que hay una mayor información, hay un volumen de información que, que, que no existía. Tú fíjate aquellos tiempos en los que teníamos que buscar la bibliografía, ¿qué te voy a contar, no? En, las, en la biblioteca veo que tienes libros detrás de ti, pues claro, qué maravilla el libro, ¿no? Una cosa. Curiosa. Hoy en día San Google nos permite acceder a una cantidad inmensa de información. Aunque sea solo por eso, digamos que nuestro cerebro ya se va configurando con un montón de datos en torno a un tema concreto que es la ecología, por ejemplo, el medio ambiente. ¿no? Aún así, yo digo, sí, hay una sociedad que evidentemente ha madurado en eso, pero también hay una España que se ha dejado morir en eso y que se ha perdido. España era un país eminentemente rural la potencia y la potencialidad de este país eh, respecto a su campo, a su ganadería, a su agricultura, a los usos y tradiciones de, eh, de, los usos tradicionales del suelo, de usos y costumbres populares, en fin, todo eso que hemos visto en los últimos 30 años desaparecer en de un plumazo, entre otras cosas por mor de apuntarnos al tren de Europa de manera muy rápida, pues todo eso lógicamente demuestra que también España ahí no se ha adquirido no ha querido evolucionar en ese sentido. Estamos hoy peleando cosas como la Ley de Montes, las Leyes de caza de Castilla-La Mancha. Estamos peleando, qué decirte, la defensa del lobo ibérico, ¿no? Un animal que parece mentira todavía sigue siendo un paria, un paria que está perseguido, como si fuera Leuterio Sánchez del luto, ¿no? Por, sí. por España, ¿no? Entonces, eh, algo me hace pensar que no hemos avanzado tanto como parece. Sí que, en cambio, se ha profesionalizado todo lo relacionado con la naturaleza y el medio ambiente. Sí que, en cambio, las consejerías de cada comunidad autónoma respectivas, pues tienen un montón ya, claro, de administraciones y de administradores vinculados a eso. Pero lo que es evidente es que todavía se sigue incendiando España, todavía hay veneno en el campo español, todavía hay vallados cinegéticos por doquier, todavía hay basura y pesticidas por todas partes, y todavía, mientras tú y yo estamos hablando, habrá un Milano Real tiroteado esta tarde. Todavía alguien meterá un tiro a Milano Real. ¿no? Entonces hay algo que no, que no se ha hecho bien, sinceramente lo digo. O sea, la verdad es que es una pena. Yo también soy un poco pesimista. Veo que no estoy yo solo en, en este aspecto. Bueno, pues, eh, voy a preguntarte que, qué te llevó a hacerte naturalista. ¿Hubo alguna experiencia que te marcase en particular? Pues mira, el hecho fundamental de que mi madre es una mujer de pueblo y por tanto, cada hueco que había en mi vida, que no fuera el del colegio, cuando era un chaval, me hacía contactar con un mundo maravilloso, inhóspito, que era el del pueblo de mi madre en los montes de Toledo, ¿no? concretamente. ¿no? Entonces, eh, ahí había un campo de experimentación maravilloso. Esa generación nuestra vinculada todavía a lo rural, o bien porque nosotros lo éramos o bien porque lo eran nuestros padres, nos permitió entrar en contacto con el medio natural. Además de eso, hubo un personaje en la televisión, lógicamente, Félix Rodríguez de la Fuente, y en la radio también, y en la literatura, ¿no? que fue como un faro que iluminó algo que había en mi corazón. En mi corazón había un naturalista, pero seguramente me hubiera costado tiempo poder descifrar exactamente qué era eso, ¿no? y en cambio Félix Rodríguez de la Fuente nos marcó el camino, aparecía en televisión o hablaba en la radio o escribía un artículo, un libro, e inmediatamente uno decía, bueno, yo quiero ir por ahí. ¿no? En mi caso es innato totalmente, yo no recuerdo el momento en el que yo decidí que esto pasara, Sé que me lleva acompañando toda mi vida y sé que soy cautivo de este hecho. Tengo un compromiso con mi, con mi vocación, muy similar, lo digo siempre, al de un monje. ¿no? Ahora que se celebra el, 500, eh, el quinto centenario ¿no? de, de, la, de la muerte de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Pues esa vida eh, carmelita ¿no? o esa vida monacal, en otro caso, pues de alguna manera se parece bastante a lo que supone una vocación. Porque ¿no? Una vocación hay que seguirla hasta el final, con todas sus consecuencias. Todos tus amores, desamores, frustraciones, sueños, deseos, pasan por ahí. Y es lo que le pido a la gente joven que ahora esté viendo esta entrevista, que, como yo, se agarren a la cola de la cometa, se eleven muy alto y no se suelten. No se suelten de la cola de la cometa de sus sueños. No os soltéis agarraos bien, el sistema va a querer que abandonéis vuestros sueños, pero tenéis que ser fieles a vuestra vocación. Es fundamental Cuánta razón, cuánta razón. Yo también, yo, yo le envidio por, o sea, te envidio por el tema de, de haber nacido en pueblo, porque yo siempre tengo esa espinita. Yo soy de, de ciudad y me vino un poco después la vocación. Y la verdad es que cuando sí, oigo hablar a la gente de su infancia en el pueblo, en el campo y tal, sí, sí. me habría, me habría sí, gustado. Muy bonita. Además, en un tiempo en el que España no tenía una cultura conservacionista, o por lo menos no sabía ponerle nombre a eso, pero había un equilibrio, había un equilibrio en la agricultura, había un equilibrio ahora con el tema ganadero este ganadero del siglo XXI Llorón, el lobo, el lobo bueno, el ganadero del siglo XX que yo conocía, era un tipo que si aparecía el lobo, bueno, en ese momento y dos tardes después se acordaba del asunto pero no estaba todo el puto día pensando en el lobo ¿no? como pasa ahora con alguien que no va a ver un lobo en su vida pero que ha insertado en su disco duro este puto veneno, ¿no? y entonces pues es un tema que a mí me pone muy nervioso, porque en aquel tiempo no estaba, digamos, escrito el código de honor de la gente del campo, pero sí que en cambio había un equilibrio. O sea, ese equilibrio se palpaba, se veía en el propio paisaje, no había tanto, tanto alambre, tanta alambrada, tanta basura. ¿no? Pero en fin, no quiero parecer el abuelito porretas recordando viejos tiempos, sino lo que quiero es mirar al, al futuro y, y decir eso sí que que gracias a mis días en el pueblo de mi madre, yo me hice naturalista. Bueno, eh, aparte de ser naturalista, tú también has hecho multitud de documentales y tienes hasta tu propia eh, productora. ¿Cuál es el proceso desde la concepción de la idea de ese documental hasta que, hasta que por fin está rodado? ¿Cómo lo resumirías para la gente que como yo solo conoce los documentales desde el punto de vista del espectador? Pues mira, un documental es una obra... Una obra arte. Yo digo siempre que hago documentales hechos a mano. ¿no? Eh, es un trabajo muy bonito, es un trabajo apasionante. Debes partir de una idea, una idea que tiene que estar reflejada en un papel. Eh, no vale solo con tener la idea en tu cabeza. Debes localizar para, previamente a poner un trípode en el suelo y sobre ese trípode una cámara, haber constatado que todo lo que tienes en tu cabeza se puede llevar a cabo. Esa idea de que el documental de naturaleza no tiene... ...guión y de que vamos al campo a ver qué pasa, no es una idea real, ni realista. Tiene que haber un guión, lógicamente, ¿no? Y luego lo más importante, nada que no pase por el visor del operador de cámara, o sea, por la cámara, existe. No me importa nada de lo que pasa alrededor si no está grabado. O sea, esa idea de me he ido a buscar al Leopardo de las Nieves, me he hecho una expedición de cuatro meses, justo cuando he llegado a la vera del Leopardo, y estaban copulando un macho y una hembra, estornudado, y la cámara se me ha caído y no lo he grabado, no me sirve de nada, no me, lo cuentes. no me lo cuentes, porque si eso no está grabado, no existe. Entonces hay una especie de dictadura en el mundo de la imagen, que es terrible, que es la dictadura de la cámara. Lo que ella decide que está, es lo que vale, y es con lo que vas a tener que cocinar el suculento plato que esperas que al personal le guste. ¿no? Si no está, va a ser difícil. Y luego todos esos recursos musicales, el sonido, la postproducción es fundamental para que al final el documental se lleve a cabo. Pero en fin, en todo caso es una obra de autor, en mi caso concreto muy, muy claro, donde uno asume el acento que tiene el, el trabajo. Y es muy bonito, es una cosa realmente apasionante que aconsejo a mucha gente que pueda... Que, que lo intente desarrollar si es que quiere contar historias. A la conservación de la naturaleza se puede contribuir a ella de diferentes maneras. Una es a través de la investigación, siendo un biólogo o bióloga y trabajando en la investigación, y otro, como me ha pasado a mí, pues, eh, aprovechando tus dotes comunicativas para, para contar a la sociedad lo que, lo que realmente tiene que ocurrir con respecto a la naturaleza, que es que, quiere, que protegerla. ¿no? De acuerdo. Hombre, y, y siempre que si se cuenta con una voz como la tuya para... Llevar el hilo documental siempre es mucho mejor. Bueno, es bonita la voz, es importante. ¿eh? Eso sí, sí, es verdad, sí. sí. El ¿eh? narrativo pues, pues empieza por ahí, pero sí. está bien. Entonces, ¿tú piensas que en alguna parte de ese, en una fase de ese proyecto que es la creación documental, algún, algún bichólogo podría encontrar su nicho? Te he perdido, en pues, he perdido un poquito la señal. Házmela claro. otra vez, Nacho, sí, sí. por favor. Así que tú crees que en esa fase o en alguna de esas fases del proyecto que, de, que es la creación de un documental, podría un biólogo encontrar su nicho? Sin duda alguna, claro que sí, es fundamental. Yo de hecho intenté crear en televisión española aquello que Félix dejó a medias por, por su muerte, no, su terrible muerte, no. Murió Félix, murió. Teodoro Roa y Alberto Mariano Huescar, aparte del piloto de, de la avioneta. Y con ellos se fue esa maravillosa posibilidad que era la de generar una unidad de historia natural dentro de Televisión Española. ¿no? Yo luego lo he intentado, lo he intentado muchas veces. De hecho, mi productora, Avatar Wildlife, es de alguna manera una productora de esto. ¿no? Y es esencial y fundamental que gente vinculada a la conservación, a la investigación, a la biología esté metida en este tipo de, de trabajos. No nos vale eh, tan solo un buen biólogo mmm, que en cambio no tenga nociones de imagen o de cómo se consiguen las cosas para un rodaje, no nos valdría. Cuánta gente hemos conocido que sabe muchísimo del búho real, pero cuando luego vas a grabar un búho real eh, no entiende que la cámara tiene que estar en una determinada posición, etcétera etcétera ¿no? Tampoco nos vale... Eh, alguien muy técnico en materia audiovisual y que no sepa nada del asunto, ¿no? Creo que hay un nicho laboral muy bonito para lo que es vuestra profesión, eh, poderla enfocar hacia ese territorio. Te recuerdo que los documentales, mmm, con toda su carga didáctica y pedagógica, no tienen por qué ser solo de animalitos, no hace sí, falta sí, que sí. te lo diga. Puedes contar perfectamente la historia de una bacteria o una cuestión determinada, relacionada con la flora, o con el paisaje, o con la edafología, con el suelo, y puede ser realmente maravilloso, ¿no? Es la creatividad, el poder de la comunicación y la comunicación eh, eh, sumada al hecho pedagógico o didáctico. Está muy bien, Camás. Siempre se dice que la biología no tiene salidas sí. y realmente hay algunas, como tú nos estás demostrando, que son muy interesantes y además muy, muy bonitas. Sin duda, sin duda alguna, claro que sí. Y ahora te voy a hacer una preguntilla difícil, pero... ¿A cuál de todos los documentales que has realizado le tienes especial cariño? Si tuvieses que elegir solo uno, o una, una serie de, de esos documentales que tú has hecho, ¿cuál elegirías? Es difícil, ¿eh? es difícil esto, porque de verdad que todo, ojo, lo hago todo con, con todo el cariño. Fíjate que un trabajo mío a lo mejor se lleva cinco años, tres años, macho. Cinco años de tu vida centrado en un tema, entonces cuando acaba es como, como que pares, eh, has parido. Pero concretamente hay uno que quizás no es de los más conocidos, que a mí me parece muy bonito, eh, y fue un de verdad un alarde desde el punto de vista de la producción. El toro amigo, se llama. Es un documental sobre la vida de un toro de Lidia en el campo, eh, justo antes de que se lo lleven a la, a la plaza, ¿no? a torearlo y, y a matarlo. Es un documental que, además, curiosamente, no sé cómo lo conseguí, bueno, sí lo sé, pero ahí está. Creo que es un documental que está justo en la raya entre lo taurino y lo antitaurino. Yo, sencillamente, lo que he hecho ha sido retratar a un animal como si fuera un lince ibérico. ¿eh? Eh, he cogido un toro y lo he seguido durante cuatro años de su vida en el campo. Y ese documental le tengo mucho cariño a ese trabajo. ¿eh? También por los recuerdos que tengo del momento del rodaje y demás. Luego no te voy a citar más, pero yo que sé, Amazonia, última llamada, pues chico... Imagínate un año entero en Amazonia, recorriéndola de arriba abajo con un equipo de gente maravillosa, ¿no? Pues, son... ¿Quién pudiera? ¿Quién, son pudiera? <risas> ¿Quién pudiera? Es verdad, es verdad. Pues muchas gracias. A ver, otra preguntilla. ¿Cómo ves el panorama de la divulgación en España? ¿Hay futuro para los, para los divulgadores aquí en este país? Está todo por hacer. Eh, la divulgación científica en España es el eslabón perdido. O sea, realmente, ahora mismo, ya te digo, no solamente en la facultad de biológicas, es que en periodismo tampoco me parece que el asunto de la divulgación científica sea algo que realmente se esté manejando como se debiera, ¿no? Me parece que es esencial crear un nexo de unión entre mucha gente que no sabe nada de algo, eh, que es la sociedad, y esas pocas personas que saben mucho de algo, ¿no? pero que en ocasión no se Es esencial que haya un periodismo, un tipo de información y de informantes que sean capaces de dar forma a eso, ¿no? a la divulgación científica. Y ahora mismo España en eso está en mantillas. ¿eh? Yo creo que hay buenos ejemplos, hay buenos profesionales, pero la metedura de pata por parte de los medios de comunicación a diario en materia de, de, de naturaleza y de medio ambiente es, es pavorosa, es increíble. Bueno, tenemos ahí otra salida también para algunos biólogos que les guste la comunicación. Fundamental. Fíjate que esto que te he contado es en las dos direcciones. Por una parte, eh, personal que estudia ciencias de la información y personal que estudia biológicas. En ambas direcciones, o sea, yo me imagino un grupo de biólogos con una asignatura concreta que sea cómo divulgar esto que habéis aprendido. Eso ¿no? sería muy importante. Yo también lo pensaba más de una vez, el tema de claro. asignaturas específicas de divulgación. Uh -huh. fundamental, las técnicas de la divulgación, cómo meterle mano. Fíjate que, da, date cuenta que ahora mismo, ya que quieren que seamos tan neoliberales, bueno, pues un científico lo primero que sabe es que tiene que conseguir, en ocasiones, fondos para poder investigar. Bueno, no hay mejor manera que conseguir fondos que divulgando previamente el proyecto, haciéndolo atractivo, para que el banco de turno o la entidad de turno se ponga las pilas y te dé la pasta para desarrollar la investigación, ¿no? Entonces, aunque sea solamente por eso, es fundamental que los biólogos se formen en divulgación y, por supuesto, en ciencias de la información, igual los periodistas lo hagan también. ¿Vale? Y bueno, cambiando un poco de tercio ahora, tú te mueves como pez en el agua en las redes sociales, ¿cuál crees que es su poder real en el ámbito de la conservación y la divulgación? Eh, ¿crees, que más es, o sea, ¿crees que es una especie de ciberactivismo o más bien es ciberhumor? Pues te voy a decir una cosa, por una parte es desahogo, ¿no? que eso nos viene a todos muy bien, nos viene fenomenal, levantarte por la mañana y desahogarte, no lo que era el puñetazo en la mesa antes, pues ahora es un Twitter cañero y ácido, lo sueltas y que sea lo que Dios quiera, Inshallah, ¿no? pero luego es de reconocerte que yo soy un enamorado de las redes sociales, ¿no? o sea porque a mí me han pasado cosas impresionantes, hace un momento antes de que tú me, me, me llamaras, yo he estado debatiendo con la Federación Andaluza de Caza sobre el tema del lobo, y en abierto, no me lo llevaba un, a un MD, a un mensaje directo, lo he hecho en Twitter, en abierto, para que miles de personas lo vean, para que ese debate entre dos entidades antagónicas en una materia como es el lobo, es debatiendo, y eso me parece fantástico, o sea, me parece de verdad impresionante. Me parece también impresionante que yo pueda ir hoy en esta labor como el lobo Marley por el campo, encontrar un lobo muerto, cualquier historia, hacer una foto y rápidamente mandársela sin necesidad de pasar por el filtro de los medios de comunicación a toda la sociedad. Que sea un tema terrible cuando uno quería practicar la información, pero necesariamente tenía que pasar por el embudo del medio de comunicación pertinente. Ahora no. Los medios que tenemos en las redes sociales nos permiten que de manera directa el ciudadano se ponga en contacto con otros ciudadanos. Me parece fundamental, te lo digo de corazón, creo que no es un, un bluff. Me parece que, que hasta incluso el, el poder se ha dado cuenta del poder que tiene la cosa, pero ya es tarde. O sea, ya no pueden hacer nada, salvo cortarlo de cuajo. Ya, ya el ciudadano ha madurado a golpe de Twitter... Y de Facebook, ¿no? Y entonces esto está muy bien. Esto realmente está muy bien. Yo soy un enamorado y un apasionado de las de las redes sociales. Sí, sí, lo sé porque te sigo. No, Y además es cierto de que el poder, el gobierno se ha dado cuenta ya, temas como la ley Mordaza ya son indicativos de que claro. se han dado cuenta de que hay cosas que, que tienen ah, mucha influencia, mío. de que la gente ya es capaz de, de comunicarse ya sin, tanta, sin tantas trabas. Bueno, tú eh, también has formado parte, además de todo lo que has hecho, de, de la junta directiva de varias ONGs conservacionistas. Y eres un gran activista en la conservación de especies amenazadas. ¿Cómo ha sido esa experiencia en esas ONGs? Pues mira, la experiencia ha sido bien intencionada. Es decir, yo he llegado a ella siempre con la buena intención de arrimar el hombro. O sea, que eso es algo que de siempre a mí me ha, me ha acompañado por mi propia manera de ser. Una vez identificado un problema, oye, hay que acometerlo, hay que ir a por ello a resolverlo, ¿no? Pero decirte una cosa que es evidente y que ya con 52 años puedo decir. Primero, dimití de todas ellas. Estuve en esas juntas directivas el tiempo suficiente como para entender que muchas de ellas se perpetúan en el tiempo y en el espacio y se hacen realmente insoportables. O sea, quiero decir, forman parte de un sistema las ONGs que creo que es caduco. Hola, soy el gobierno, tengo que hacer una cosa, no la hago, te doy la pasta, la haces tú y luego te callas la boca ese asunto creo que se ha acabado. Por eso Lobo Marley no es una ONG, por eso hoy estoy encontrándome con un hecho desagradable, aunque por otra parte esperado, y es que estas grandes ONGs conservacionistas son incapaces de elevar un grito rotundo y contundente a favor del lobo ibérico, de su declaración como especie protegida por ley, y punto, precisamente por el hecho de que sus dineros y sus culos tienen que ver justamente con los gobiernos a los que habría que criticar, censurar y echar precisamente por su persecución del lobo ibérico. Entonces aquí no hay medias tintas, ¿no? Yo he estado en el otro lado y ahora estoy en este. No voy a dar lecciones a nadie, soy un ser humano pff, con más fallos que una pelota de, de goma, ¿no? Pero sí creo que en la renovación de este régimen y de este sistema que todos estamos viendo, que está evidentemente caducando, desde el punto de vista de representatividad política y demás, también las ONGs deben ser observadas, también aquí nadie debe salvarse, también el ciudadano debe relacionarse con sus ganas de hacer cosas, a lo mejor ya no a través de la ONG habitual, sino de otra cosa, que yo no sé cuál es, que es la sociedad civil, pero que lo que no puede ser es que una organización no gubernamental esté moviéndose con fondos gubernamentales. O sea, es una cosita de cajón. Es imposible que yo pueda ser beligerante con un tema si quien lo está jodiendo es el que me está pagando. Y esto yo creo que está muy claro. Yo por eso dimití de esas juntas directivas de BBF-ADENA. Recuerdo, como socio de ADENA, llegué a ser miembro de esa junta directiva durante más de un año y medio, y yo dimití y pedí al presidente que dimitiera, recuerdo que era Manolo Prado y Colón de Carvajal, porque en aquel tiempo ni tan siquiera se reunían, se hacían reuniones con los socios, era una tomadura de pelo total. ¿no? Pero en fin, a priori, claro que apoyo a estas entidades y las apoyaré, y claro que quiero que la sociedad se implique, pero creo, insisto, que hay que engrasar la maquinaria que está un poquito oxidada. Y hablando un poco de lo que has comentado del, del lobo ibérico, tú últimamente estás muy activo en las redes sociales y en los medios de comunicación en relación con este tema, con, con los problemas de conservación que hay con el lobo ibérico en España. ¿Cómo se podría ayudar? La gente que nos lee, ¿cómo podría ayudar? Vamos hacer? a ver, el lobo... Sí, el lobo es el gran tema, el lobo no es cualquier tema, el lobo no es un capricho. El lobo es precisamente la piedra angular sobre la que gira y pivota toda la capacidad que tengamos o no de relacionarnos con el medio natural. Es la fauna silvestre por antonomasia, es una especie bandera, es geografía, es territorio, es cultura, es memoria de España, el lobo no es cualquier cosa. Si seguimos dejando de sangrar al lobo, matándolo a cada paso, envenenándolo y echándolo de la mitad de las comunidades autónomas españolas, ...estaremos cometiendo un error... ...y por tanto la batalla en la defensa del lobo ibérico... ...es la batalla en la defensa de la naturaleza de España... ...eso por una parte, por otra... ...yo lo que le pediría de verdad... ...a la sociedad, a las personas que ahora mismo nos están escuchando... ...pues es que nos apoyen, que apoyen a Lobo Marley... ...yo soy solamente la cara de esa plataforma ciudadana... ...de una manera, nosotros no queremos subvenciones... precisamente por eso, ...por eso lo he dicho, ¿no?... ...y nos movemos solamente con el apoyo de las personas... ...que se asocian a Lobo Marley... ...son 30 euros al año, ya está pero con eso podemos hacer un montón de cosas, que es conseguir la protección del lobo. El hecho diferencial del lobo Marley con respecto a cualquier otro grupo de la defensa del lobo ibérico es eso. Estamos pidiendo sin complejos y sin prejuicios la declaración por ley del lobo como especie protegida, estrictamente protegida, exactamente como en Portugal. No olvidemos, si tú eres biólogo, Nacho, eres el bichólogo, no olvidemos... Que El canis lupus signatus es un endemismo ibérico, no es un lobo español. Es un endemismo de la península ibérica. Y tiene una parte de su población en Portugal que está protegida estrictamente por ley. Y tiene en cambio en España un sin dios. Tiene a un lobo que se le está matando como les da la gana y de la manera que les da la gana. ¿no? Y no lo podemos permitir. Entonces yo os pediría que nos apoyaréis. Hay una página web que es con y lobomarley.org. Meteros ahí y veréis cómo os podéis asociar. Y la verdad que entre todos, cada vez bueno, una manada que ya tiene cerca de mil socios y que vamos a ir haciendo crecer para ser muy fuertes socialmente. Lógicamente que es lo que el lobo necesita, la unidad, eso es lo que necesita. Esperemos que sí, que se resuelvan esos temas. Yo aquí, como extremeño, que ahora parece ser que algunos lobos empiezan a volver aquí a Extremadura, me encantaría volver a escucharlos aullar por ahí por las zonas claro. extremeñas. Claro que sí. No, no olvidemos, Nacho, que Extremadura con lobos será más. El lobo es un hecho que otorga calidad al paisaje. No te quepa ninguna duda, por mucho que te digan, no te dejen de decir, por mucho cuidadito que haya que tener con el ombligo local de turno, hay un hecho mucho más importante que el ombligo de el cabrero de la zona que ya está asustado o que dice estar asustado, y es el ombligo de una sociedad, el ombligo de Extremadura, el ombligo de España. Un Monfrague con lobos es más, un monfragüe como yo sé que está matando lobos hoy, porque lobos que aparecen en la Estrebadura, lobos que aparecen muertos, es un monfragüe menos. Entre otras cosas porque el modelo cinegético está cambiando. Entre otras cosas porque tenéis centenares de miles de ungulados silvestres, sin control, por las tierras extremeñas. Y no hay mejor aliado que el lobo ibérico para resolver esa situación. O sea que, empezando por ahí y acabando por el ecoturismo, etcétera etcétera el lobo puede ser un generador de riqueza espectacular. Y lo que queremos es quitarnos del medio a los paletos, y no lo digo por ser de pueblo, sino paletos metales, que están eh, en estos momentos entorpeciendo el camino hacia la modernidad. ¿no? Que es dejar al lobo tranquilo, protegerlo, cuidar al ganadero, evidentemente como a cualquier otro sector laboral, pero que un ganadero tenga... Al a un lobo protegido por ley, le importa un carajo, no le va a afectar en nada porque el lobo en España afecta menos del 0,7% de la cabaña ganadera, o sea que no llega ni a un 1%. Ya me estarás contando entonces qué pinta el hecho ganadero en este debate, cuando en realidad lo importante es que la sociedad española en su conjunto y extremeña concretamente no pierda al lobo, el lobo tiene que volver a la Extremadura, y madura será mucho más con lobo, no cabe duda, claro que sí. Por supuesto, por supuesto. A ver si pronto podemos ver a escucharlo ya por ahí. Un par de preguntitas sí. más y ya acabamos, que tampoco te quiero entretener, robarte más tiempo. Eh, también has trabajado como, un, como director de un centro de rescate de fauna exótica. ¿Cómo es el trabajo del día a día allí? Pues es un trabajo terrible, porque la fauna exótica es el ejemplo más claro de una sociedad eh, mal criada en Nueva Rica, ¿no? Este, en este país nuestro, por moro del ladrillo y de las burbujas, pues la gente se compraba iguanas y serpientes, pitones, ¿no? Y luego se abandonan y es un problema muy serio el de la fauna invasora en general. Las exóticas son un problema muy serio que este país no ha sabido acometer. No hay un plan serio sobre fauna exótica. Es verdad que es, digamos, de diferentes comunidades autónomas que hacen muy bien su trabajo, pero siempre acaba siendo un trabajo paliativo, ¿no? capturar al animal y matarlo. Muy pocos trabajos de prevención y sobre todo no hay ninguna normativa o directiva ¿no? que, que nos permita situarnos antes de que las cosas pasen. ¿no? Es un problema muy serio. Al fin y al cabo hablamos de vidas y cuando hay que acabar el asunto matando animales, pues me parece que es un fracaso para una sociedad, en todo caso. Sí, si, no, además, si no recuerdo mal, tú también tienes hecho algún documental sobre especies invasoras, ¿no? Sí, sí, hay un documental, muy, yo creo que muy bueno, sobre este historial, que dediqué en tres años de mi vida, llamado Invasores. ¿Eh? Invasores, yo creo que es un documental de referencia, es una hora sobre fauna invasora, y yo creo que está muy bien, fundamental, ese documental. A ver si, a ver si podemos verlo, yo todavía no tengo la oportunidad, pero lo intentaré, lo intentaré. Lo tienes en YouTube. En Youtube tú buscas invasores... Sí, sí, o estás buscando hay... también algunos así... Lo pasa que no me tiempo a verlos, para ir documentándome un poco y, y tengo unos cuantos localizados, sí, sí, sí. pero tengo una oportunidad, me pondré a ello. Y ya Bien. para acabar, eh, finalmente solo quería preguntarte eh, ¿qué consejo le darías a los lectores que aún dudan sobre qué camino elegir en el mundillo de la biología? Bueno, yo creo, creo que en el mundillo de la biología el consejo enlaza un poco con lo del principio. Seguir tu vocación sí o sí, o sea, no, no dejarte llevar por cantos de sirena. Bueno, estudia biotecnología o microbiología porque va a haber más salidas económicas. Al final esas cosas luego vemos que no son del todo ciertas, ¿no? Lo importante es que uno se encarrile y se encamine por lo que de verdad le guste dentro del mundo de la biología. Habrá gente que le guste el campo más y que por tanto se conviertan en naturalistas estupendos y habrá otras personas que a lo mejor se quieren dedicar a la docencia o a la investigación en, en un laboratorio. no Me parece igual de jugoso una u otra cosa, ¿no? eh, pero lo más importante es sobre todo buscar aquellos ángulos que vinculen a España a su patrimonio natural. O sea, creo que el nuevo modelo de España, la nueva España que tenemos que construir entre todos, pasa por vincularse realmente a su patrimonio natural, a su gran biodiversidad, a su biología en definitiva. ¿no? Yo creo que cualquier cosa que tenga que ver con eso va a ser una cosa de futuro. Y ya no solamente hablo de cuestiones alimentarias o tal, ¿no? sino que creo realmente que España es naturaleza y que por tanto el estudio de la biología en España tiene futuro. Pues de verdad, eh, con esto ya concluyo la entrevista. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por eh, esas píldoras de sabiduría que nos has aportado y un placer haber contado contigo. Bueno, Nacho, te, te lo agradezco a ti y a toda la gente que te sigue y te mando un abrazo muy, muy grande y, y un placer, de verdad. Para mí es un, un honor conectar con, con gente cuyo corazón late en, en la misma longitud de onda que, que el mío. Así que un, un placer grande, un abrazo.